Bueno, yo entiendo que nos estamos encaminando a una dictadura. El PRM y Abinader a eso están llevando nuestra República Dominicana. Ellos no tenían derecho en bombardear una caminata pacífica que se estaba organizando en la Casa Nacional. Es lamentable que una, una manifestación pacífica sea bombardeada y atropellada como fue la manifestación que estaba organizando el Partido de la Liberación Dominicana. En nuestra Casa Nacional fue... Fueron bombardeados nuestros compañeros. Yo veía cómo nuestra compañera Providencia estaba desmayada. O sea, no se pensó en el ser humano. Y eso es responsabilidad del de presidente Abinader y del jefe de la policía. Porque esos policías fueron instruidos para tales fines. Porque ellos solo no iban a ir a bombardear el local principal... ...del partido de la oposición. O sea, el PLD es el principal partido de la oposición... ...y el PRM quiere acabar con ellos... ...porque no resiste que el PLD haya sacado un 38%... ...y somos los que estamos pie con pies con ellos... ...entonces es un asunto de reelección. Vamos a ver cómo podemos acabar con el PLD... ...y ahora con su gente. Yo le voy a decir algo, ni siquiera... En la época de, las, de los 12 años yo había visto eso, que un local de un partido cerrado vayan a bombardearlo. Esto es inconcebible. Y el Partido de la Liberación Dominicana no nos vamos a dejar eh, provocar, pero tampoco nos vamos a dejar matar, mucho menos en nuestro propio local, aquí los derechos humanos. Tienen que respetarnos a los peledeístas, porque somos eh, seres humanos. Y condenamos la actitud del PRM y del presidente Abinader, que mandó a bombardear el Partido de la Liberación Dominicana con una manifestación pacífica. Bueno, los videos están ahí. Vemos cómo la policía atropella a hombres y hasta mujeres, esto es inconcebible, claro que sí, claro que sí, ellos dicen eso, pero eh, el jefe de la policía que diga que salga a, a desmentirlo, porque el jefe de los subarteros, de esos pobres policías que fueron allá, eh, son los más grandes, vamos a ver quién dio la orden de que fueran a maltratar una manifestación pacífica, que está organizando y que tenemos derecho, la constitución y las leyes nos permiten a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, comunitarias, populares, a todo el mundo a manifestar a manifestarnos, a luchar por un mejor país, por una mejor nación, por lo que entendemos siempre y cuando lo hagamos de manera pacífica. Y yo te digo la verdad, el PLD dio, dio muestra de democracia lo que no está haciendo el PRM. Nosotros, cuando éramos gobierno, nosotros protegíamos la Marcha Verde y los, recibí, los policías recibían los manifestantes en la Plaza de la Bandera, pero resulta ser que al PLD los reciben, pero es a bombazo limpio. Nosotros no nos merecemos, ni ningún partido político, un atropello similar.